El Protocolo de Actuación e Intervención en materia de violencia de género de la Universidad Autónoma de Querétaro tiene un enfoque basado en el respeto y en la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales en los que México es parte, destacando un trato digno y respetuoso a las víctimas. En este protocolo se incorpora la perspectiva de género, una categoría de análisis que nos permite entender la violencia de género como un fenómeno social de carácter estructural producto de la jerarquización de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, mismas que impiden el respeto a la igualdad y a la no discriminación por razones de género o sexo.